Me voy a el mar no emprendo ningún camino el río me lleva y me dejo llevar y me encuentro de nuevo con te vuelva a encontrar Y mi alma vibra al despertar Y mi corazón te vuelve a encontrar Y tú me miras de frente a los ojos Y te quedas callada, no me preguntas nada Y yo sé que si te gustaría que no puede guardar y yo me parezco al río con él me voy hasta el mar La canción de aquel día en que todo me diste sin siquiera mi ruedo cada sueño se va con la droga se pierde a lo lejos el confín del mar el tesoro de la vida me lo fuiste dando me adoro ese tesoro me lo fuiste dando adoro ese tesoro pero ahora quiero más y yo me parezco al río con él me voy hasta el mar no emprendo ningún camino el río me lleva y me dejó